aprende a dibujar los anillos de los Juegos Olímpicos y conozcamos algo de su historia y significado Bien, amigos e invitándolos a darle me gusta y suscribirse a este canal pues entonces vamos a iniciar con este espectacular video de los anillos de los Juegos Olímpicos ahorita que estamos celebrando eh, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pues bien amigos para pasar a este dibujo vamos a utilizar un compás, aunque podemos utilizar otras herramientas para dibujar los anillos. El más fácil en este caso podría ser el compás eh, y vamos a hacer un círculo en el centro de la hoja, sí, para eh, hacer cinco círculos de la misma forma. Para ello vamos a buscar, como siempre, una buena muestra, sí, una muestra que... Que tú quieras eh, hacer en este caso yo voy a hacer un dibujo de los juegos olímpicos en 3d muy bien vamos a hacer cinco círculos porque eh, los anillos de los juegos olímpicos representan cinco continentes así como los colores que cada uno trae si ¿sí? ellos vienen en azul amarillo negro verde rojo ¿sí? cada uno representa a un continente y fue después de que y fue después de que un aristócrata francés llamado Piry de Ferry eh, conocido como el Barón de Coubertin, propuso revivir los juegos olímpicos entonces él se convierte en el padre de los juegos olímpicos modernos y en una carta que él envía eh, representa este dibujo y da eh, el significado de ellos. ¿sí? Además, como dijimos ahorita, él, en los anillos maneja cinco colores, pero en realidad son seis, porque tiene en cuenta que la bandera de los Juegos Olímpicos es blanca y así eh, juntaría entonces seis colores, azul, amarillo, rojo, verde eh, y rojo, perdón, azul, amarillo, negro, verde y rojo y el blanco del fondo de la bandera. En los primeros Juegos Olímpicos, después de que este eh, francés eh, eh, los reviviera, eh, entonces se realizaron donde antiguamente se realizaban que era, eh, era en Atenas, allá fue donde eh, se hicieron los primeros Juegos Olímpicos modernos y allí se reunieron 14 naciones para luego eh, ser todos los países del mundo, todos los países del mundo estuvieron invitados y así fueron creciendo y creciendo estos Juegos Olímpicos. Y ya para el dibujo de nuestros <coughs> Juegos Olímpicos, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a iniciar eh, con el color azul y de esta misma forma vamos a aplicar el resto de los colores. Pero mi técnica es muy sencilla porque iniciamos con un color azul muy claro. Vamos a iniciar de los tonos claros a los tonos oscuros para ir dando el volumen que queremos y luego resaltar que el dibujo parezca saliéndose de la hoja. Listo. Entonces vamos a arrancar con un tono muy claro de azul y vamos a ir acrecentando el tono del color con los azules más claros. Más oscuros de esta misma forma lo vamos a hacer con el amarillo con el negro con el verde y con el rojo al final vamos a utilizar eh, ripio o eh, difumino de lápiz vamos a, eh, a raspar el lápiz o vamos a lijar lápiz en una, y vamos a utilizar un pincel para aplicar las sombras como lo verán en el dibujo. Bueno amigos eh, les recuerdo suscribirse en el canal, les recuerdo activar la campanita de notificaciones aquellos amigos y amigas que no les eh, de para activar la campanita de notificaciones los pasos que les estoy recomendando son muy sencillos primero, cancelas la suscripción a Leo Leoar ¿sí? luego esperas unos segundos, vuelves y te suscribes e inmediatamente te activará ¿sí? inmediatamente te permitirá activar la campanita para poder seguir disfrutando de los videos de Leo Art en nuestro canal Leo Alta. Bueno amigos, los voy a dejar con el resto del dibujo, espero que lo disfruten y espero que la información les haya servido mucho, mucho a ustedes. Un fuerte abrazo y nos vemos amigos y amigas.